Fue aplazado este miércoles el conocimiento del recurso de apelación incoado por Hanle García Antigua y Joel Arismendi García Antigua, ambos acusados del asesinato a tiros del joven Kelvin José Santos Enríquez. Familiares de la víctima emitieron opinión al respecto. Bueno, la justicia está fea porque esa gente está mejor en la calle que están mejor en la cárcel que en su casa. Ellos tienen, no lo cohiben de, de nada, tienen todos los privilegios del mundo ahí. Que él Kelvin allí pudriéndose y ellos con todos los privilegios. Cuando hay una persona que comete, que comete un delito, un asesinato como, como, como tal, ellos debieran de, de, quitarle, de quitarle esos privilegios y de, y, de, y de andar, de andar ellos andan abiertos, como le quitan las esposas, andan con lente y todos los privilegios que tienen ahí en la prisión. Sí, es muy bueno cometer todos los delitos y tú caes preso, por eso es que ahora matan tantas personas al diario vivir, porque usted comete un delito y a usted lo forran de todas las comodidades que hay. Recordamos que el hecho ocurrió en un centro de diversión ubicado en el municipio de Pimentel, en medio de discusión, donde el hoyo exiso recibió varios impactos de bala. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.